Eh, un poco diferente eh, de partida no estoy en, en Sasco, no estoy en la oficina estoy en a ver, voy a mostrar un poco estoy en Cartagena ya, estoy en Cartagena en Colombia ya. Eh, esta es la vista que tenemos en este momento el hotel hoy día hay un día bastante bonito en Cartagena eh, llevamos acá bueno en realidad ya estamos terminando yo vine Vine a Cartagena por un evento, por un evento, ya les voy a contar en otro video más detalles de eso, pero vine por un evento eh, con una comunidad de emprendedores ya, de Latinoamérica. Me encontré con un chileno, hablando con un uruguayo, colombiano, la mayoría de los que son de Colombia, el evento acá en Colombia. Eh, la mayoría de los que son colombianos. Y esto es parte de un programa que estoy haciendo desde hace cuatro meses, desde... Más de cuatro meses, desde febrero del año de, de este año. Y que ha sido algo que básicamente nos ha ayudado en la empresa a ordenarnos. Ese es como el resumen. Les voy a dejar la vista, eh, eh, no, para que se distraigan un poco. Con, eh, que no sea tan fuerte lo que estoy hablando. Eh, y nada, fue una convención, tres días de trabajo, tres días de convención, mucho networking, y estuvimos conversando de emprendimiento, de negocio, de cómo expandir, ¿no? Y, obviamente, yo, que vengo de Chile, con BIMERSAIL, que es nuestro proceso producto de facturación, vinimos a ver cómo ayudar a estos emprendedores, a esta comunidad, con su proceso de facturación. Eh, la semana pasada, el día jueves, entre jueves y viernes, salió bien a última hora, pero salió Nico, lo hiciste súper bien ahí, eh, Nicolás, que es que está, armando, está liderando este proyecto, que es el de BIMERSAIL, le dije, Nico, tienes que sacar este proyecto antes de que yo me vaya a Colombia. No hay forma de que me suba al avión si es que tú no tienes experiencia. proyecto ya. Y lo molesté, lo molesté, lo molesté hasta que eh, el Nico sacó el proyecto. El Nicolás sacó el proyecto. La parte que nos faltaba en Colombia, porque en realidad BIMBEL es un proyecto que ya lleva mucho tiempo. BIMBEL se empezó a estar en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, de 2021, y con una base ya de una migración, de un conocimiento que venía desde 2007 recuerden que nosotros lo del e-commerce lo hacemos desde hace bastante tiempo pero yo le dije Nico, yo necesito, yo voy a Colombia me voy a juntar a una convención donde casi la mitad, un 40% de los que hay son de Colombia, necesito que la bandera de Colombia esté puesta en la página de BIMBICENSE.COM y lo logró, ya lo logró la semana pasada abrimos nuestro cerramos con nuestro primer cliente eh, estamos todavía ahí en la fase de, de chequeo de datos y cosas, pero en el fondo ya tenemos la automatización de la facturación lista. Eh, y lo que obviamente viene a hacer acá a Colombia, aparte de participar en la convención, fue ya empezar a traer nuevos contactos para poder empezar a ofrecer servicio a más clientes en Colombia, pero también en otros países. Entonces, así, por ejemplo, salió... Ahora me voy con contactos de Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, acá en Colombia varios. Yeah. Eh, entre otros, entre otros, eh, y ya estamos pensando ahora en el siguiente evento. O sea, a dónde vamos a ir ahora? Ya, pues ahí también hay algo que eventualmente eh, se van a enterar, pero bueno, eso es el contexto. Por eso estoy ya con esta vista. Por eso hoy ya estoy fuera de la oficina y estoy grabando eh, con otro audífono. Así que si el audio no es el mejor, les pido disculpas. Eh, pero ya vamos a la idea, va a ser lo mismo. Vamos a tratar un tema hoy día. Les quiero contar un poquito. Algo súper específico que salió, de hecho, acá en el evento, ¿no? Que me, me di cuenta. Que era el tema de, o es, mejor dicho, el tema de llevar más de una contabilidad, ¿ya? ¿Por qué hay emprendedores o empresarios? Empresarios, emprendedores, emprendedores, yo diría más que nada. Porque si hace esto, todavía no, no, no, no estás como empresario, por, un, por mucho que estés vendiendo, para mí o tú, por lo menos. ¿Por qué llevan dos contabilidades? Que es lo que algunos dicen acá, llevan un un libro interno, para control interno, pero llevan otro libro, que es que le muestran impuesto interno, a la, o, a la, o, o a la diana acá eh, a en Colombia, o, o a la DGI en otros países, etcétera. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué llevar dos contabilidades? Bueno, la respuesta es bastante simple, porque quieren ocultar números, ¿ya? o sea, en el fondo tienen una contabilidad que es la que muestran oficialmente para el control de su pero en realidad las ventas que tienen son otras, totalmente distintas Entonces, salió, en base a esto, ellos decían, oye, es que lo hacemos. Podemos hacerlo, ok, pero ¿con, ¿con qué carga, con qué riesgo? Partamos por, el, partamos por la ilegalidad que se está cometiendo. Ya aquí los que me han escuchado saben que yo no estoy muy a favor de, de hecho no estoy a favor de no pagar impuestos. Lo impuesto es que pagarlo. Tú tienes que formalizarte, tienes que tener tu empresa en, en normal, legal como corresponde. Eh, y bueno, si el negocio no funciona legal, no hay negocio. Si es negocio, de simple. Puedes probar a lo mejor al inicio, tantear, pero... Bueno, no te puedes poner a vender o decir, no puedes decir que tienes un negocio si estás vendiendo un, en lo ilegal. ¿no? Eh, es deber de todos pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué, qué es llevar dos contabilidades? ¿O qué es la venta esta en negro que hacen que algunos dicen? Llevar dos contabilidades es básicamente eso, es tener una contabilidad interna, que es la real, la que yo sé que es lo que vendo, y ahí sé cuánto entra, cuánto vendo, cuánto gasto, etcétera pero en realidad yo no facturo todas esas ventas. Entonces, como no facturo todas las ventas, tengo una segunda contabilidad, que es la contabilidad que yo le presento en el caso de Chile, impuesto interno. ¿Ya? Y al presentarle impuesto interno una contabilidad diferente, yo tengo dos contabilidades. Y obviamente estoy cayendo en esta ilegalidad porque no estoy reportando impuesto interno lo que realmente hace mi empresa. Ahora, ¿por qué hacen esto? Eh, ¿Por qué las empresas quieren hacer eso? ¿Por qué, ¿por qué una empresa quiere llevar las contabilidades? Las empresas tienen que llevar contabilidad es básicamente porque quieren ocultar las ventas, ya en el fondo no están interesados de, eh, en que se conozca todo lo que hacen. Yo estoy hablando con algunos de chicos, no, obviamente no voy a a ninguno ni, ni el país siquiera de, de dónde eran, pero algunos me decían, mira, yo vendo anualmente eh, X millones de dólares, eh, pero de los X millones de dólares, yo reporto en, en, en mi contabilidad, tengo mi contabilidad, sé cuánto vendo, sé cuánto vendo mensualmente, sé cuánto vendo semanalmente, pero en mi contabilidad yo reporto impuestos internos eh, eh, o, o al equivalente en su país eh, 200 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, pero no reporto todo. Entonces yo, yo le decía, bueno, pero ¿cómo lo haces con los gastos, con las compras? No, nada, lo pasaba por, por cuenta de él. El problema de eso, ¿cuál es el problema? El problema que, que lo tiene tanto si tú llevas las contabilidades, como, como, si, tanto si ocultas ventas como si metes gastos que no corresponden a la contabilidad, tiene el mismo problema, básicamente, que es que no estás demostrando que tu empresa tiene utilidad. ¿ya? Y si no demuestro que mi empresa tiene utilidad, caes nuevamente en dos problemas. Entonces, el primer problema es, insisto, o, o, o el problema macro, es que eh, si yo no reporto todas mis ventas o meto gastos que no corresponden, bajo la utilidad de mi empresa, incluso puedo salir a pérdida. ¿ya? Eso es como lo macro. Ahora, ¿qué problemas tiene no reportar utilidad? Los problemas de no reportar utilidad son básicamente eh, presencia eh, con los bancos, ¿ya? O demostrarle a los bancos. ¿Qué pasa si el de mañana yo quiero, por ejemplo, pedir un crédito? Y al banco le digo, no, en realidad... Eh, mira, yo en realidad, pues, usted no llevo saliendo a, a, a pérdida todos estos años, pero en realidad vendo más. No, o sea, no es creíble. O sea, a ver, el, el banco te va a juzgar por tu declaración de renta. nosotros nos pasó. Nos pasó hace poco, necesitamos pedir un crédito en, en, en, en la empresa. Eh, un crédito grande, y eh, el banco, nosotros le dijimos, nosotros hacemos el cierre contable en enero, o sea, nosotros no esperamos abrir, no esperamos el contador para tener la contabilidad nosotros clara, y, eh, y obviamente llevamos una sola contabilidad. Entonces dijimos, en abril tenemos el balance, ya, ok, mándalo, lo revisaron, nos dilataron, un mes, después que el ejecutivo se fue de vacaciones, después llega marzo y digo, al ejecutivo, oye, ¿qué pasa con la evaluación de nosotros? No, es que todavía no está lista, que falta unas cosas, me puedes mandar el balance de nuevo, por si acaso le he han hecho cambio. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Y hacer lo que tú quieres. Tú quieres que llegue a abrir, nosotros realicemos la declaración de impuestos, y ahí recién nos van a evaluar. No, dije yo, si sí, ya te saqué la foto, ya te saqué la foto. Ya te saqué la foto. Y del banco, no, no, como se te ocurre, simplemente que necesitamos un poco más de datos, necesitamos algunas cosas, no, no, si no es. Bueno, vale. Abrir, declaramos, a la semana mandamos, aceptamos. Entonces, al final el banco te va a medir, te va a comparar por lo que tú declares. Si tú no declaras todas tus ventas, no va a ser, no va a tener la misma eh, hoja de vida de empresa en el banco, porque el banco te va a medir por lo que eh, esté declarado. Entonces, ¿de qué me sirve tener contabilidad separada? Aparte, insisto, aparte que estoy cometiendo una ilegalidad. Eh, si el banco no me va a dar crédito, por ejemplo. Y necesito crédito para poder crecer, para poder expandirme, para poder llegar a otros mercados, para poder comprar maquinaria, para poder tener más fijo o por último, para, por ejemplo, contratar más gente por un periodo de tiempo, porque tengo un proyecto nuevo, etc. Entonces, el banco hay que usarlo. Una vez se le tiene miedo a los bancos, yo hace, no sé, 2013, nueve años atrás. Escúchame, hablaba con los bancos de un crédito y lo primero que hacía era multiplicar, agarrar explorar, multiplicar pueblo ahora, multiplicar el crédito y o decían, no, no, no no quiero saber nada de banco. Pero en realidad, el cuerpo de los bancos está en el apalancamiento, en que yo puedo la plata prestada, poner una parte y obviamente eh, hacer un proyecto con eso. ¿ya? Eh, entonces, no, no, si tú tienes dos contabilidades, ahí ya tienes un problema grave, o sea, aparte de la ilegalidad, ya eso que es la base, aparte de la ilegalidad, eh, tiene el problema grave de eh, que no vas a poder demostrar tu ingreso no va a poder demostrarlo, no va a poder demostrarlo frente a los bancos. Y el otro, que tiene que ver mucho con esto, es que, que tiene que, que ver con los ingresos, pero también con los gastos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Al final lo mismo, en el caso de los bancos, en este otro ejemplo, la idea es la misma. Eh, en una es que no reporto todas las ventas, eh, y en el otro que meto, meto gastos que no corresponden. ¿Qué pasa si yo no reporto todas las ventas o empiezo a meter gastos que no son de la empresa? Ya, supongamos que, no sé, eh, se van a cenar, por ejemplo, el fin de semana con la familia y piden factura por eso. Alguien puede decir, oye, pero todos lo hacen bueno. Todos lo hacen mal, por, por eso están con negocios chiquititos, por eso que no, después no crecen, por eso fue franco a lo mejor no los pesca. Ya eh, no digo que no se puede hacer. Pero hay que hacerlo en base a lo que realmente retorne para la empresa. O sea, si voy a meter un gasto, a, a, a, a, a mi empresa, a mi contabilidad, ese gasto tiene que ser de algo asociado a la empresa y algo que me genere dinero. O sea, no sé, supongamos que yo gasté 100 mil pesos en una cena. Pero si esa cena, a partir de esa cena, se genera un negocio de 5 millones de pesos, esa cena obviamente totalmente justificada que se captura en nombre de la empresa, porque esa cena me está haciendo ganar dinero para la empresa. Ese o es otro tema que tiene que ver con qué gastos son aceptados o no por impuesto interno, en el caso de Chile o, o, o la entidad que tú tengas en tu país. Pero en el fondo... Eh, algunos se salen de eso y empiezan a meter gasto. ¿Para qué? Para final de año salir sin utilidad, cero. Ya que eh, eso sería una. La, la forma de meter gasto, obviamente, uno podría pensar que está un poquito más dentro de la ley que no reportar ventas. Reportar ventas, no reportar todas las ventas, obviamente, eso ya es una ilegalidad, derechamente, porque tú tienes que reportar todas las ventas para pagar los impuestos sobre esas ventas que corresponden. Y meter gasto, ya ahí podríamos empezar en la discusión de, bueno, pero es que. Eh, ese sí es gasto, este otro no es gasto, este es aceptado, este no es aceptado, pero el resultado es el mismo al final, baja utilidad, entonces, reitero, en el primer caso era el tema de los bancos, problema con los bancos, papel el crédito, pero hay otro problema más, ¿cuál es el otro problema de tener una baja utilidad o de tener estas dos contabilidades que estamos hablando, de, de una real y una para el resto? ¿Qué pasa si quiero vender mi empresa? ¿Ya? Eh, si yo quiero eventualmente vender la empresa, hay que ponerle un precio, hay que valorizarla de alguna forma. Y esa valorización, una forma sencilla de hacerla, tiene que ver con eh, cuánto me genera. Simple, cuánto me genera. Para eso eh, se puede, por ejemplo, usar el EBITDA. El, el, el EBITDA es una forma de determinar lo que se produce dentro de la empresa. Eh, pero está directamente relacionado con la utilidad. Entonces, si no tengo utilidad, Baja ese número. Si ese número baja, la empresa vale menos. Punto. Súper simple. Súper simple. Entonces, claro, si a ti no te interesa vender la empresa, en realidad no te interesa tener un empleado. salía pues, perdida todos los años. Ya. Pero si a ti te sí, interesa sí. vender la empresa en algún momento, si tú dices, mira, yo estoy creando mi empresa para venderla en el futuro, eh, o, o a lo mejor no venderla. ¿Pero qué pasa si quieres incorporar socios nuevos? Tú dices, no, mira, en realidad yo quiero eh, en el futuro poder vender el 20% de mi, de mi empresa porque voy a buscar inversionista. Y si tú quieres buscar inversionista y tu empresa no tiene eh, una utilidad buena, eh, ¿qué valor va a tener tu empresa? Ya, entonces, tanto como no declarar las ventas, que de partida ilegal, o empezar a meter gastos, gastos, gastos, solamente para que salgamos al final sin utilidad y no pagar ese impuesto a la renta, eh, en, en, en estos dos casos, de banco o de vender la empresa o de buscar inversionista, es una pésima idea. Bueno, y además que está el otro tema, que. Eh, impuesto interno igual, o sea, eh, ¿por qué existe una empresa? La empresa, la empresa existe para generar dinero, ¿ya? o sea, ese es el motivo de existencia de la empresa. Las empresas no existen, las empresas no son, eh, no son organizaciones benéficas. O sea, si, quieres, si tú quieres tener una organización benéfica, haz una ONG, que es válido, eh, eh, es, es, es algo válido para hacer, pero la empresa existe para generar dinero. Entonces, y después pues usted no te puedes decir, bueno, y si tiene la empresa y todo los todos los meses sale, o sea, perdón, todos los años tributario sale la pérdida para que la empresa, o sea, no, no tiene mucho sentido. Eh, alguien puede decir, no, pero que hay empresas que salen a pérdida porque después hacen mucho gasto en inicio, porque hacen un montón de inversión y eso se recupera después, claro, pero el tema es que en algún punto tiene que haber utilidad. O sea, puede estar a lo mejor uno, dos, tres, cuatro años de pérdida, pero el cinco tiene que haber utilidad. O alguien puede decir, no, el tres o, o, o el siete, da lo mismo, pero no puede ser algo infinito, o sea, no puedo tener 50 años en la empresa verde. No, no, no, no, no. Algo raro, algo raro. Entonces, eh, bueno, ¿qué hacen algunos? Y, y fue algo que... Eh, me di cuenta que en Chile son súper estrictos. Eh, en Chile, Impuesto Interno en realidad tiene todo bien... Bastante más controlado, diría. No no no es que bien controlado, pero tiene bastante más controlado porque eh, al tener Impuesto Interno, al tener en Chile todo bien centralizado, eh, en, en el sitio Impuesto Interno... Recuerden que ahora en Chile se reporta todo directamente impositivo, las facturas se envían, las compras tienen tus ventas, tienen tus compras. Eh, y si yo soy empresa, yo quiero también comprar con factura. O sea, yo, yo no quiero que venga, venga alguien y me venda y me diga, no, sabes que no te voy a emitir factura o no te la vendo así a la mala, que nos ha pasado. O sea, hay pruebas que nos dicen, no, pero no te no emito te factura y no te cobro el IVA. Bueno, partamos por el hecho de que si no me vas a emitir factura, es como obvio que no me deberías cobrar el IVA porque el IVA lo pago yo, no lo, no lo, paga, lo paga el cliente, no lo paga el, el que vende. Pero a mí no me sirve. O sea, como empresa no nos sirve. Entonces, acostumbrense obviamente a pedir sus documentos tributarios. Acostúmbrense a contabilizar lo que compran y acostúmbrense a contabilizar lo que venden. ¿ya? Eh, si no, al un dolor, dolor de cabeza, después va a llegar un día a impuesto interno a fiscalizarlo y ¿qué le van a mostrar? Dicen, no, chuta, déjeme buscar el libro de la contabilidad que llevo para impuesto interno. No, no, no. Tengan todo ordenado. Lo mismo con los bancos. Entonces, en resumen, ¿por qué no tengo que llevar... O sea, ¿por qué llevar solo una contabilidad? Bueno, primero, porque lo legal, o sea, es, es lo que corresponde. Y segundo, porque yo quiero mostrarle al resto de lo que realmente mi empresa eh, vale. Tanto para el banco, potencial, potencial inversores, o alguien que me la quiera comprar. ¿Ya? Eso es, es eso básicamente. No les quito más tiempo, los dejo con, nuevamente con, con la vista, una vista preciosa. Nosotros ya eh, vamos a terminar con esto y vamos a volver ya la realidad de Chile eh, la próxima semana, perdón, la próxima semana bueno, la próxima semana volvemos ya a, yo vuelvo ya a, a, a la oficina, pero yo ya viajo de vuelta mañana ¿Y, ¿y qué me llevo de Colombia? que me lo han preguntado yo creo que lo que más me llevo es la experiencia de haber compartido con otros emprendedores con otros empresarios de la zona y obviamente los contactos, que eso es lo maravilloso porque ahora tenemos mucho más trabajo que hace una semana con 1000 Metsets así que eso, nos vemos la próxima semana en el siguiente live y vamos a estar en en la oficina, en el estudio. Que esté muy bien. Nos vemos.